Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estáis pasando muy, pero que muy bien, en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirar, hoy os traigo un video muy, muy rápido porque tiene una fecha de caducidad. La fecha de caducidad es el 17 de noviembre. Estamos a 23 de octubre, es decir, le quedan un par de semanas. Así que, si quieres poner esto en marcha, hazlo ya en cuanto acabes de ver este video. Y la cuestión es que puedes ganar 250 dólares por vender lo que sea es más ni siquiera por vender sino por subir un producto tuyo o de PLR a una app que te voy a decir ahora mismo tiene fecha de caducidad no te duermas hasta el 17 de noviembre y lo puedes hacer muy fácil te voy a decir cómo puedes hacerlo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 Y vamos a ello sin más dilación porque no quiero que sea un video largo, quiero que sea muy muy cortito porque tiene una vida muy corta. Vamos a hablar de AppSumo. Esto es AppSumo, ves, es una tienda que se dedica a vender, a vender cosas en oferta. Yo he comprado aquí muchas cosas, sobre todo para redes sociales. Este por ejemplo dice Deal. es un SERP, un, un, un software para SERP. Tienes otro, Acumba Mail, tienes algunos que son muy famosos, además te dan 10% de descuento sobre el descuento que ya tienes, porque la verdad es muy barato, es una cuenta de deals. Mira por ejemplo este de niches, es esto, fíjate lo que es, ¿eh? ideas y creación de contenido en segundo, es un software que te hace ideas para crear contenido, nada más, no hace nada más, simplemente te da ideas y cuesta 59 dólares Lifetime. Bueno, no me voy a detener mucho. Quiero que veas lo que venden. No solamente venden eso, venden otro tipo de cosas. Cosas que a ti te interesa hacer y que puedes hacer rápido. Por ejemplo, vamos a buscar Canva templates. Canva templates. Y mira lo que viene. 1800 Canva, Canva template, Canva bundle, Canva bla bla bla, Canva bla bla bla. Vamos a buscar Canva templates. Y son plantillas en Canva, nada más. Social media, Canva Templates 49, bla bla bla. Aquí, Price on Canva Templates, Canva Templates, combat, mira, 9 dólares. Canva Templates, Canva, 9 dólares, 9 dólares. ¿Qué quiero que veas? Que son productos que tú puedes crear rápido, muy pero que muy rápido, como estos, muy sencillitos. Ni siquiera tienen que ser un montón. Mira, aquí los quedan 6. Páginas, nada más, seis páginas, una plantilla de seis páginas en Canva, te la dan en 20. Canva templates for trending para Instagram, no sé cuántas sean, pero vamos, que tienes fácil. Y vamos a poner, por ejemplo, eh, Google mmm, Sheets, mira, Finance Tracker, Inventorio, bla, bla, bla. Si le doy a Google Sheets, me van a poner todas las cosas que pueden hacer con Google Sheets. Con, con las eh, hojas de cálculo de Google Monetiza tus plantillas, notas, 20 dólares Mira este, construye el mejor dashboard, 5 dólares A lo que voy Son cosas que tú puedes hacer muy fácil ¿Y por qué quiero que las hagas? Porque esta tienda, fíjate, voy a dar clic nuevamente aquí Están dando, dando dinero por subir productos Te van a dar dinero por subir tu producto Mira ¿Quieres conseguir hasta 10 mil dólares por lanzar un producto en AppSumo para Black Friday? Conoce nuestro One 1M, un millón, fondos de un millón para Black Friday. Vamos a darle Set un Black Friday. Se abre otra ventana y dice que está dando un millón. Un millón de dólares lo va a repartir para que la gente suba antes de noviembre 17 cualquier producto. De ahí que la fecha tiene caducidad. Yo ya subí el mío. Que sepas que yo ya subí mi producto. Porque quiero hacer de las primeras 400. Y nos dan 1000 dólares. Solo por subirlo. No hace falta que vendas. Con que lo subas es suficiente. Los siguientes 2000. 2000. Tienes hueco para estar dentro de los siguientes 2000 productores. 250 dólares gratis. Solo por subirlo. Y además van a sortear 10.000 dólares. Entre 10 partners que van a optar por la promo de Black Friday. 10.000. Venden Black Friday. Llamando a todos los creadores. Esto es una locura. Y la verdad es que, mira, tú puedes vender software. PDFs. Un PDF. Cursos online. Plugins. Checklist. Puedes vender checklist. Te haces 10 checklist en Canva, en Word, en Google Sheets, en lo que quieras y las subes extensiones de Chrome, librerías, ebooks, ebooks, hazte un ebook y lo vendes, por Dios, sube algo, ahora que te van a dar dinero solo por subirlo, no te hace falta vender 250 si estás dentro de los 2000 primeros vendedores, así que hazlo, hazlo, eso es todo lo que te quería decir hoy, porque puedes hacerlo, hay muchas cosas que puedes subir, yo insisto, ya lo tengo, te haces una cuenta, hacerse la cuenta es muy fácil, ves, absumo, nuevo nuevo en absumo, clic aquí para, para registrarte, yo ya estoy registrada así que yo solo tendría que poner mis datos y empezar a subir un producto, el que tú quieras, cualquiera de estos, asegúrate que está bien terminado, bien acabado que sea tu tarea para estos tres días, haz un producto, súbelo y solo por eso ya te van a dar un dinero extra no dejes pasar esta oportunidad porque la verdad es bastante pero que bastante buena Recuerda que hay que hay productos PLR que puedes comprar por nada, los retocas un poco, los subes porque son PLRs y los puedes subir. Cómprate uno de muy buena calidad, le cambias un poco la cara y los subes porque lo aceptan. Y lo voy a dejar hasta aquí. Ya te he dado muchas ideas. Yo estoy muy entusiasmada con esto. Estoy subiendo tres o cuatro productos a ver si me llego a los mil aquí. O soy de los primeros 400, no sé cuántos haya, porque no te lo dicen, pero espero estar dentro de estos para generar unos buenos ingresos antes del 17 de noviembre. tomando en cuenta, antes del 17, del 17 de noviembre. Y entras al sorteo de 10 mil. 10 mil dólares, ¿qué tal te caerían, eh? A mí genial, ya te lo digo, me caerían súper bien. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí, Marketer. Espero que te haya gustado este video que es súper rápido. Es más una notificación que un video. Que tomes acción ya porque la verdad está muy bien. Vale la pena. Vete a Canva y hazte 20 templates y las subes. Vete a PowerPoint y las haces y los subes. En fin, puedes hacer muchas cosas. Con tu imaginación huele. Ponte tres días, súbelos y entras al sorteo. Y además puedes ganarte unos dólares simplemente por empezar. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Aprovecha la oportunidad. Suscríbete. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que tú puedas entrar. Date de alta y espero que ganes dinero. Me escribas, hey Betty, me he ganado unos dineros. <risa> y brindaremos virtualmente por tu éxito. Bueno, te agradezco el tiempo que has tomado para ver este video y, esp y espero que lo pongas en práctica. Te envío un abrazo y recuerda, Marketer, que este año pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!